Nosotros somos el equipo que creo vamos a pasar a través del plantel preguntando la opinión de los diferentes esacheros para ver qué van a hacer este 15 de septiembre. Pero Se murió un buen de gente ese día por independencia y de hecho ahí no se consumó porque tendríamos que de celebrar. Pues no sé, porque eso bueno, no es Bueno, no lo sé, no lo tengo esa tarea. Pero, o sea, normalmente cada año nunca han celebrado el 15 de septiembre. no. ¿Tú no? no? ¿Y tú? No, desde que tengo memoria. ¿No? No. O sea, que es como una fecha X para no es, no es como de que se le a le hubiera Voy a salir con mi familia. No, ¿Por qué vas a salir con mi familia? Porque, un... ah, porque he tenido mucha tarea, entonces ya quiero dejar la mochila a un lado, mi vida. No me busquen, no me hablen, no voy a estar. Familia. ¿Y porque este 15 se presta 15 y 16 se presta no? Pues voy a convivir con mi familia, voy a tomar cohetes. Este, para lo que se les ofrezca en la central de abastos y también voy a, este, a dar donaciones a una comunidad indígena la cual se encarga de dar beneficios a los restaurantes por pulseras 15 de septiembre se festeja cuando nosotros empezamos a ser mexicanos, para mí O sea, a partir del 15 somos mexicanos Exacto. Antes ese día no éramos mexicanos ah, dale. ¿Por qué? Pues porque así lo actuó Dios Pues mira, en estos años para mí el 15 de septiembre ya no se celebra nada Ajá. Para mí ya no se celebra nada porque porque naturalmente se tiene que celebrar la independencia, ¿no? se supone. Se supone, pero dime tú si realmente en este país se, se tiene esa ansiada eh, independencia. Entonces, por eso te digo que para mí, en, por lo menos en este año y en lo que ha, en los años anteriores, no hay nada que celebrar. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima.